Muchísimas gracias Raquel, muchísimas gracias Francis. Conversaba con Francis fuera del aire que de 700 nuevos invasores de Valle Nuevo después que se retiraron de ahí, que hubo un desalojo para reubicarlos, estoy hablando de Valle Nuevo, eh. sí. lo que produce el 70% de las aguas que consumimos nosotros. Se está puesto ahí para que lo depreden. 700 nuevos invasores. De eso 590 son haitianos, indocumentados. Qué bella data. Bien, pero el tema que quiero compartir con ustedes hoy es un tema de resumen. Un tema de resumen acerca del de acontecer en el 2018 de algunos episodios que se escenificaron en este año. Primero... Quiero presentarle los tres pinochos ¿Cómo? del gobierno de Danilo. Medina. Los tres pinochos. <risa> ¿Ustedes conocen, ¿Cómo es eso? Ustedes conocen la caricatura Habla de, mentira. La caricatura de pinocho que se le alarga la nariz. Sí. Que se le alarga la nariz. El primero es Valdés Alviso. Dios. El dueño del Banco Central. No, pero ese... Pero ese, Julio, no era muy duro. Con. Ese señor, dueño del Banco Central, gana, Francis, 200 sueldos mínimos de dominicanos. ¿Pero el, de cuál de los sueldos mínimos? Porque no el da... solo, el solo, el solo. ¿Cuál okay, es el sueldo mínimo? ¿El sueldo mínimo de 7 mil y pico de pesos? No, el sueldo mínimo del Estado está... Fijado. El de siete mil y pico, Francia. Está fijado, empieza con 5 mil no, no. el de siete mil y pico. Ah, ya. Él solo gana 200 de eso, él. Está bonito ese número. Y, y, y ese Pinocho dijo ayer que la economía dominicana es la más robusta de toda América y que terminó el año con un crecimiento de un 7%. Y tú lo dudas. Ese no. Ese es otro. Yo quiero, yo <risa> quiero <risa> Ese es el otro Pinocho. E ese vamos a hablar ese es el tema de la justicia. El dueño del banco Central ese es el ¿Cómo que es no, no, no, no, no dueño del banco central? No, ese no. Ay, no, ese es el Pinocho Mayor. Usted no lo No, ese no, ese no. Es El dueño del Banco Central. No, al Valdea al Biso. Que tú tienes que mandar solo con los nombres. El problema es tuyo, ¿Sí, Fulvio. Sí, sí, Fulvio tiene que mandarle Espérate. Ah, no, no, no, no, no. Le están diciendo mentiras al presidente. Ahí vamos a mandar cerrar No, no, no, Fuera de. Espérate, espérate. No, no, no, no que organizarte no, no, por no, no. Dios. Con... yo tengo tres pinochos y menciono los nombres. Mencionar. Y ahí están... Alviso, Tú no lo mandaste. Jean Alain uh -huh. y José Ramón Peral. Ahora sí. Ah, bueno. Ay, ¿Y qué hace el procurador Jean la de la República? Es el Pinocho número uno. ¿Por qué? Porque ah, él sí. dice estamos trabajando 24/7 con todos los esfuerzos del mundo y esta ha sido la administración que más ha combatido la corrupción pero no hay un preso, no hay un caso juzgado, en los casos de Odebrecht brillan por su ausencia, el caso de Tucano solamente fue un coronel, en fin. Eh, esto, La medalla de honor la tiene Jean Alain. Pero es verdad que Jean Alain es el único que ha hecho eh, eh, búsqueda, a las 6 de la mañana un allanamiento para coger sí, presos sí, con sí. cámara Y un aparataje, óyeme, Desfile. eso ha sido terrible, pasar, terrible. Era. Igual Pero, como buscaron a Omega. Valdeja Alviso, señores, decir de un 7% de crecimiento. ¿Tú sabes cuánto se toma aquí prestado por hora, Francia? Por hora, ¿eh? 25 millones de pesos. Ay, Dios. Por hora, por hora, por hora. Toda, cada vez que pasa una hora, hay 25 millones de, de, de, de hay 25 millones de pesos de préstamos. Eh, y donde se toma tanto prestado, Ahora, yo no sé lo que tiene. Tú sabes, escúchame que te interrumpa, pero me está llamando poderosamente la atención que ni por los santos espiritistas sale ahí Valdez Alvisos. No, es que Fulvio no lo mandó. Su, sí, sí, solamente no. tienen que poner director del Banco Central. El director de cámara puso todas las fotos que mandaste y ahí no está. Y, y José Ramón Peralta, el último que ustedes pusieron de los tres pinochos, ese señor... Decir que la delincuencia aquí ha bajado a un 15%. Señores, cuando una delincuencia baja a un 15%, prácticamente no hay ningún acto de delincuencia, Francis. Hay bueno. muy poco. Te falta 45 <ríe> para erradicarla. Entonces, bueno, no está ni por la mitad. Se no. me parece a, a Groenlandia. No, a, a Finlandia, a, eh, no a la, Holanda, Noruega, Holanda. y esos países nórdicos. Y Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda que, Nueva que Zelanda. cerró las cárceles. La cárcel, porque no es necesario. Es decir, las cárceles de hoy son museos. Sí, sí. Entonces, esas siete... Quedaban como 300 presos. Esas siete cárceles de que se están construyendo, eh, no va a ser necesario José Ramón Peralta porque ya no va a haber delincuencia aquí. se si ha bajado tanto en, lo, en, en los análisis que usted tiene. Y también sigue diciendo que es el país que ha erradicado más pobres. Sin embargo, peleando por alimento, por un arrocito con gorgojo y dos o tres cosas, ustedes vieron las escenas ahí. Así se Ahora, le tengo otra. El mudo del año. Ahí está el presidente Danilo Medina. Eso sí, lo conoce el director. El mudo del año. El director, el director me conoce Danilo Medina. El director, el director Medina. de cámara Sí, sí, sí. sí, sí el mudo <risa> del año. El presidente bueno, hecho, Danilo Medina. El presidente, eh, él dijo que va a hablar en, en marzo, entonces es <coughs> el mudo del año. El presidente tiene un estilo de gobierno eh, eh, que le ha que, salido muy bien, hay que, que no ha tenido que dar explicaciones a nadie. Se ha enganchado ahí dos veces <risa> y no ha dado, ni ha dicho media <risa> palabra. Entonces es el mudo es decir, del año. Es el mudo de todos los tiempos. <risa> Pero Porque un este presidente, año, yo digo que no puede él dijo que iba a hablar, permanecer en, qué en mes fue que dijo que iba a hablar en, en marzo. marzo dentro de tres meses. Sí, pero en qué mes fue que lo dijo? Eh, a mediado. A, a mediado, casi, ¿verdad? Se va a pasar un casi un año sin hablar. Un Entonces es el mudo del año. Él no le el le gusta mucho del año. No, hombre, Él días, dice un que es un hombre de, de realizaciones. Dos, tres y meses. Y cuando tras. habló, sí, pero y cuando Con habló Liana, y cuando habló dijo que no había corrupción. que cuál corrupción? Que dónde estaba? En el pasillo le cogieron bueno. fuera de contexto el pobre presidente. Estafa del año. La estafa del año, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahí se invirtieron en este año 2014 más de 11 mil millones de pesos. En ese círculo. En ese círculo ahí, 12 mil, 13 mil millones. Y hubo que darle, eh, hubo que darle más, más recursos en, en la en el presupuesto que se modificó, en los adendos y la cosa, si no me Le da dan, no lo apruebo. Yo creo que vamos a tener que hacerle un merenguito a a esas a esas referencias que hace haciendo el recuento. Y vamos a decir, y salud pública para cuándo. <risa> Pero vamos para allá. Estafa del año, la cámara de diputados y la cámara de senadores. ¿Cuáles son los, cuáles fueron los proyectos para beneficiar al país? Tú tienes el, el código procesal, eh, procesal penal guardado, tú tienes el no, de el penal. El, eh, penal guardado, tú tienes el de los trabajadores guardado, tú tienes el pacto eléctrico guardado. Todos los más importantes están guardados. Ellos sí hicieron uno wow. el día del Arimar, le pusieron el día del Arimar, <risa> y no sé, otro ahí día no sé de qué, pero el asunto es que... Fue una estafa. La otra estafa grande, grande, ha sido Barrigol, Francis. Porque no se saben dónde están los cuartos que el pueblo tiene que percibir de Barrigol. Cotuya está destruido, Cotuí está destruido, las calles destruidas, no hay agua. Otra estafa, Punta Catalina. Esa sí, va ser, esa sí está buena. Esa. Punta Catalina, otra estafa, otra estafa que se relaciona a la alcancía del año, que es Rubén Bichara. Una alcancía que él tiene con Punta Catalina y una alcancía que él tiene con las Edes. Es la alcancía del año. No, lo que pasa es que Rubén eso es... Rubén Michara. O triunfo o morir. Bueno, es la alcancía del año, Francis. Cuando un mega te va a costar a ti más de 4 millones de dólares y, te lo y está actualmente ofertando. en el mercado te lo están ofert eh, en 800. ofertando en ochocientos. Es interesante. Está inter ¿Verdad? Es, es como... Es como algo, una estafa terrible lo que está pasando. Crimen del año, Francis. El crimen del año. Quitarle a Salud Pública 5 mil millones de pesos Pensé que era, para dárselo a Rubén Bichara para Punta Catalina. que era, era No, no, no, porque eso es asunto de no, justicia. Hombre, no. Eso lo tienes tú como, como abogado. Pero el crimen del año, señores, quitarle a Salud Pública 5 mil millones de pesos este año. Para dárselo a Rubén Bichari, a Punta Catalina. Pues agrega, Eso es un crimen. ahí. Eso es un crimen. Ahí. Tú sabes que eh, el mm. Instituto Antirrábico está cerrado porque no tiene recursos. Mira. Y, y esos eh, que han muerto en Pedernales por la rabia es porque no hay ese protocolo preventivo de vacunación. Pues agrégale ahí, en tu comentario, <coughs> la partida destinada a instituciones sin fines de lucro ONG y que aún teniendo el escándalo de las mochilas de la hermana de Danilo Medina, aparece con el mayor porcentaje que parece un ministerio o una dirección. Sí, sí, sí, sí. Y claro. es una ONG que no tiene obligación el Estado realmente, en función de lo que ellos realizan, porque aquí hay instituciones sin fines de lucro que merecen ser atendidas. En cambio, nadie habla de Hogar Crea, no, nadie, no. de pero, darle más recursos o de proporcionarle los recursos necesarios para atender al enfermo de que está en las drogas. Pero sigo, Francis pero, con, cita la de Lucía Medina que es exclusivamente para clientelismo. Pero sigo, Francis, con el crimen del año. Con el y asunto, eso es de este año. Sí, con el asunto de salud. Pública. No debió aparecer... En la lista No, no debió aparecer ¿Tú sabes lo que es quitarle al Ministerio de Salud Pública? 5 mil millones de pesos En las condiciones que nosotros estamos Más de 3 mil niños han muerto En los hospitales nuestros Por falta de atenciones De equipos De ventiladores De incubadoras Pero y, la rabia se ha llevado unos cuatro. Ya. No, y, y eso es lo que sale ¿verdad? Eso es lo que sale ¿Sabe lo que es que en una nación, en el siglo XXI, más de mil niños hayan muerto y el presidente tenga la cachaza de quitarle, junto con la Cámara de Diputados y la, y la Cámara de Senadores, 5 mil millones de pesos al Ministerio de Salud Pública cuando están muriendo nuestros niños en los hospitales, por falta de, de equipo? falta de atención, que le dicen ahora, eh, no no siguió el protocolo, eh, hay que cancelar al médico fulano de tal, como hicieron en Pedernales, porque no siguió el protocolo, y entonces el Instituto Antirrábico, que está cerrado, que está vuelto una ruina, porque lo dejaron abandonado, ¿qué hacer con él entonces? Julio, eh, también, tenemos una llamada. Sí. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias. Igual para usted. Este, yo, Julio, sinceramente, este, es indignante eh, estar en el, por ejemplo, estar interno en el hospital de aquí parece, sinceramente, una postalca. Por ejemplo, los pasillos. Se ven muy bonitos y muy cosas, pero cuando tú estás dentro, principalmente en las habitaciones de las mujeres arriba, eso es horrible. Y sinceramente, oye, a mí me pasó un caso que a mí me internaron familiar y por poco se me murió Oye, era un problema de presión alta y cuando le, bajó la, le subió el azúcar y le subió la presión se desmayó. Y llamaron al doctor que que estaba eh, eh, la, la persona designada a ella, un cardiólogo. Y porque el cardiólogo no cogía el teléfono, oye, no me le podían, no, no me le querían poner ni la mano, eso fue una madrugada. Y porque yo me desregué fue que no me dejaron morir el paciente. Ay. Y después me lo trasladaron para cardiología. Y después un doctor eh, me dijo: que, Usted se equivocó, él estaba para allá arriba. Y yo le dije: Muévamelo de ahí, sinceramente. Y te digo sinceramente que esto es horrible. Dijo aquí está, esto ya ha vuelto una, un desastre porque ya lo, la gente de cardiología lo ponen no, y ella estaba donde los diabéticos. Eh, esto está aquí manga por hombros, no, no hay ninguna distinción de base bueno. ni de nada. Así es que vamos a tener que hacer algo nosotros, sí. sinceramente. Bueno, la sociedad con bueno. estos informes que, no, que no, a veces se nos olvidan porque son tantos eventos que pasan en el año en la vida pública. Esto debe servir para que ustedes analicemos juntos todo lo largo y ancho del trayecto de este año las cosas que hemos presenciado como país, como ciudadanos y dónde están los actores, representantes nuestros haciendo y deshaciendo y dejando de hacer también. Sí. La otra parte que quiero compartir con ustedes son los héroes del año. Y ahí nos ah, vamos... no, ahí está el país. Y ahí nos vamos al país y a la diáspora dominicana. Los dominicanos ausentes, Francis y Raquel, son los héroes del año. Oh, ya. Yeah. ¿Por qué? Más de 6 mil millones de dólares en remesa enviaron aquí a sus hermanos, a sus familiares. Ellos allá trabajando arduamente, con frío, con todas las inclemencias posibles y siempre tienen los 50 dólares para enviarlo a la familia, los 100 dólares para enviarlo a la familia. La diáspora dominicana, donde quiera que estén, esos son los héroes dominicanos, los héroes anónimos, por el cual estas familias que tienen aquí pueden subsistir estas condiciones de crecimiento que dice Valdea Albizu con, con su nariz bastante larga, estas condiciones de desarrollo y de abundancia que dicen el programa económico del gobierno. Gracias a cada uno de ustedes, a la diáspora dominicana, que siempre se recuerdan de su país, que siempre se recuerdan de su gente, de su familia, para enviarle algo, para sostenerlo, para ayudarlo. Ustedes son los héroes. Bueno, bueno gracias. Muchas Julio. gracias, Fulvio. Eh, yo estaba viendo las hojas. Eh, eh. Hubo un paquete que le escondió, porque era una, fue una resma sí, sí, de papel sí, del trago, sí, sí, sí, sí. con una lista larguísima. ¿Tú te acuerdas del papiro enrollado? Sí, sí. Así mismo. O sea, Yo veía que furia. tú mirabas aquí. Sí, a, a ver a dónde llegaba el Yo fin de la lista, respuesta. pero la lista es larga. Yo espero que él tenga respuesta para la tala indiscriminada de árboles aquí en la ciudad. Ese es otro tema. ¿Qué te parece si sí, nos vamos a una pequeñísima pausa para venir para con pausa. ese tema? Tras esta, nos vamos, retornamos de una vez con más contenido aquí en De mañana